Bien, continuamos con el signo de Libra, de Sol, Ascendente, Luna. Ahora vamos a ver cuál es el mensajito del de, eh, tarot de hoyo para ustedes. Recuerden, mi gente linda de Libra, suscribirse a mi canal Cosmos Angelical. Esta semana, Venus... Bueno, esta semana, la semana pasada, Venus ha entrado a su signo. Y mira, la carta que nos sale para ti es la carta del florecimiento. Con este tránsito de Venus seguro que sí florecen porque bueno, Venus los va a armonizar y los va a poner muy a embellecer sus espacios. Bien, el florecimiento es la carta que nos ha salido y esta semana es como que sales de un capullito en donde estabas invernando y puede ser que eh, tomes más conciencia de tu corporalidad, de tu imagen. Eh, como, como la muestras, también hay un, un cambio de conciencia positivo, ¿no? la mente como que se expande y entiende cosas que antes no entendía, empiezas a comprender con el corazón eh, sentimientos, eh, acciones de otras personas y sobre todo te centras más en tu deseo y en lo que has venido a desarrollar acá en la Tierra. Puede ser como que empiezas a entender mejor tu misión de vida. Si bien seguramente ya la tienes muy clara, esto hablaría de eh, recordar un don importante para ti que se creía olvidado o que ni siquiera sabías que existía. Entonces vamos a ver cuál es el mensajito eh, del tarot de Rider White que tienen para mi gente linda de Libra. Vamos a mirar cuál es tu mensaje. Lo primero que nos sale, el rey de, va, de oros, de oros, de copas, la luna, la reina de oro, el caballero de espadas, nueve, ocho, perdón, de copas y tres de espadas. Entonces, en líneas generales, aquí... Siempre que te salgan cartas masculinas nos está indicando de que estamos trabajando más la parte de la acción, del emprender, de el salir en la búsqueda ¿no? de cosas. Cuando nos están llegando estas, estas dos cartas femeninas nos está indicando de que también hay una aceptación y hay un, un equilibrio, hay cierto equilibrio con la energía del recibir, del ser receptivo también. Entonces esta es una semana para ti en donde definitivamente floreces. El rey de copas, la reina de oros nos estaría hablando de estabilidad emocional y estabilidad económica. Si bien pareciera que las cosas eh, no te están yendo como tú quisieras, viene, viene esa mejora económica. Y eso viene a través de el redescubrir tu don, porque si bien la luna aquí nos está diciendo de que se sale un secreto a la luz, nos sale el secreto mejor guardado que está dentro de ti, pero solamente dentro de ti, es como, como una iluminación, aquí la luna nos dice que reconectas también con gran parte de la energía femenina de tu familia, a través de tu madre, porque la luna también está representando a la madre. Entonces aquí me gusta mucho esa energía porque es la recuperación de un don que tú creías perdido o que no sabías que tenías. En la parte de la salud, lo que se te recomienda es la meditación, el yoga, tomar mucha agua, comer bien y definitivamente hay una sanación para ti. Hay un... un reajuste de repente con tu medicamento, si estás tomando medicamento, pero aquí se ve una sanación. En la parte del trabajo, proyectos y dinero, si bien nos sale el tres de espadas, el tres de espadas nos estaría hablando de una traición, pero muchas veces la traición no viene de otras personas, sino viene de uno mismo que no se ha dado cuenta exactamente cuál es su objetivo profesional o hacia dónde quiere ir encaminado. Eh, su carrera. Entonces aquí la traición estaría hablando de no querer sentir eh, emociones que van ligadas con la parte laboral. De repente puede ser que haya ciertos problemitas con colegas de trabajo, eh, no hay un buen entendimiento, no hay una buena comunicación. El caballero de espadas a, a veces nos puede estar anunciando también chismes, ¿no? Eh, Ahí... Como muchas cosas que no se están diciendo en el área del trabajo, puede augurar que van a haber noticias, pero no sabemos si son buenas o malas. Simplemente sabemos que vas a tener noticias. Es una semana de descubrir. Estas dos cartas nos estarían hablando de que es una semana en donde te enteras de algo muy importante relacionado con tu trabajo, relacionado con tu madre, relacionado con una manera también de nutrirte. Eh... Hay como una renovación en estas áreas de tu vida. Vamos a ver ahora con el tarot de la magia sexual cuál es el mensajito que le dan a las personas que están casadas o en pareja o a las personas que están solteras. Vamos a ver, para la gente linda libre nos sale el 10 de copas, el 7 de oro y... La reina de oro para los solteros. Uh, uh, uh. Nos salen dos veces la reina de oro. Ya vamos a ver qué eh, significa esto. Entonces, para las personas casadas o en pareja, nos sale el 7 de oros y el 10 de copas. Son muy buenas cartas, son cartas positivas porque nos está hablando de... Una comprensión, una mejor eh, armonía en la pareja, aunque el 7 de oro puede estar aquí indicando un desorden, ¿no? Como se van un poco a los excesos, eh, están probando cosas nuevas, cosas diferentes. Hay que tener cuidado de esos roles, ese juego de roles de sumiso y dominado. El 10 de copas nos habla de emociones, de estabilidad, los días siempre representan como el final de algo, pero el principio de algo nuevo, es una energía que se renueva. Eh, puede ser que hayan ciertos eh, temas de desacuerdo en la relación y es una buena semana para hablarlos, para llegar a un punto medio. Para las personas que están solteras, nos ha salido dos veces la reina de oro, y nos ha salido en el medio el tres de espadas. ¿Esto qué nos quiere decir? Que muchas veces estás anteponiendo tu trabajo, estás anteponiendo tu bienestar eh, material antes del amor, antes de la relación de pareja, antes de la armonía. Para ti es más importante la estabilidad, quizás en estos momentos de tu vida, que encontrar el amor. Por eso el amor a veces se le hace difícil llegar esto se puede estar sintiendo como una auto traición pero podemos mirarlo también desde otra desde otro enfoque no se ha tenido muchas creencias a través de lo material y de la persona que, que mejor estabilidad económica tenga es como la que va a predominar en la relación es la que va a llevar las riendas de la relación y esto pues a veces no es tan cierto no es tan así, así que es una semana para prestar atención en cómo me estoy relacionando es que me relaciono a través de lo que yo poseo o de lo que el otro posee y tiene para ofrecerme o me estoy relacionando desde el verdadero, desde el verdadero corazón, desde el, las verdaderas ganas de conectar con alguien tener una pareja Muchas personas pueden, pueden decirte, bueno, también puede ser la llegada de un sugar daddy que viene a tu vida ¿no? De alguien que eh, viene quizás con mejor eh, estabilidad económica y, y te apoya. Esto también puede, puede suceder, puede darse el caso, pero apóyate tú primero. <ríe> apóyate tú, quiérete tú, síguete amando, amándote como, como lo has hecho hasta ahora, que vas a obtener... Buenos resultados. Ahora vamos a ver con el tarot de los ángeles. ¿Cuál es el mensajito que tienen los angelitos para ti? Simplemente de eh, hacer una pregunta, si quieres hacer una pregunta y vamos a ver qué te responde. La carta que nos sale es afírmese, afírmese en lo que desea en su poder. Y me gusta mucho esta carta porque tanto para tu relación de pareja como para tu trabajo, que hemos visto que pueden estar surgiendo ciertos chismecitos, va a ser el momento de eh, afirmar cuál es tu punto de vista sobre cualquiera de estos dos temas de estas dos áreas de tu vida. Vamos a ver ahora con las cartas de Hoponopono, la técnica del perdón hawaiana, de lo siento, perdóname, te amo, gracias. Vamos a ver... ¿Qué mensaje tienen para ti? Y dice, no es más que una memoria y yo decido deliberarla. No es más que una memoria, yo decido liberarla. Bueno, espero que te haya gustado el mensaje de esta semana, más que te haya gustado, que te haya servido. Pero si te gustó y te sirvió, te invito a que lo compartas por tus redes sociales, a que me regales un like, a que comentes y a que te suscribas al canal y le dejas la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los nuevos mensajes. Te deseo una maravillosa semana y ya nos estaremos viendo en próximos videos. Bye, bye.